Si bien el espíritu de la promulgación de los derechos humanos es su universalidad, en la práctica sigue siendo una aspiración a resolver, ya que hay sesgos patriarcales que no permiten cumplir con la promesa de cabalidad. Les invitamos a la semana acerca de los derechos sociales en clave feminista.